Resumen de noticias del Instituto de Seguros de Jujuy. Bueno, acá estamos este, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, eh, intentando colaborar con los objetivos de la misma, que es eh, dar la importancia a la formación de, de, de los lazos entre eh, las instituciones para proteger y promover la lactancia materna. Eh, sin olvidarnos que tiene que ser un trabajo conjunto, tanto este, de las instituciones, los gobernantes y la sociedad completa, ya que el beneficio es para, para todos. Tenemos que recordar también que la lactancia materna es este, ecológica, es autosustentable y, es este, y está eh, incorporada dentro de los este, objetivos del, del milenio planteados por UNICEF. Cuando hablamos de, de lactancia materna es imposible no pensar en los beneficios tanto para la madre como para el niño. Eh, si pensamos en el niño, vamos a ver que eh, lo vamos a proteger desde muy temprana edad de alergias alimentarias, vamos a eh, asegurarnos una correcta nutrición, vamos a formar un vínculo con nuestro hijo y si hablamos de los beneficios a la madre... También tenemos que tener en cuenta que nos protege contra eh, diversas enfermedades como osteoporosis, nos ayuda a recuperarnos mucho más rápidamente luego de, del parto o la cesárea. Este, en cuanto este, a otros beneficios para la madre, también podemos pensar este, que es, una, es un alimento que está siempre disponible, siempre en buenas condiciones, en la temperatura exacta y con los nutrientes eh, exactos que necesita nuestro niño. La, tenemos que saber que la, la, la misma leche va evolucionando, va cambiando, no solo en la misma tetada, sino va acompañando el crecimiento del niño, reforzando su inmunidad cuando, lo, cuando él lo, lo requiere. La OMS este, aconseja... Eh, continuar con, con la, la lactancia de manera exclusiva los primeros seis meses y de forma complementaria hasta los dos años. El tiempo ideal para el destete depende siempre de cada binomio mamá-bebé. Cuando se transforma en una situación que no es disfrutable con ambos, eh, se puede empezar a pensar en un destete. No eh, relacionarlo simplemente con la edad, sino con el disfrute de, de, de ambos, teniendo en cuenta, como decíamos, que sí debe ser exclusiva hasta los seis meses y complementaria como mínimo hasta los dos años. Este, también es importante resaltar que eh, el, el prematuro es quien más necesita el, el apoyo de la leche de su madre eh, y hay... Eh, entramos en el, en el tema de, de la alianza con las instituciones, por ejemplo. Es importante que cada institución provea le, eh, los medios ne necesarios para que cada bebé reciba la leche de su madre. Y cuando no hablamos de este, prematuros también es importante que en, en cada sala de parto, en cada eh, maternidad, en cada eh, sala de internación postparto, eh, contemos con una persona que apoye y promueva la lactancia desde las primeras horas, que mmm, sea un, una persona que nos inspire confianza y pueda eh, evacuarnos las dudas que vayan a surgir en esas primeras horas de lactancia. El apoyo es algo muy importante a la hora de conseguir un, una lactancia exitosa.